Hoy queremos hablaros de GESA. GESA es la empresa municipal que gestiona los grandes eventos culturales y deportivos de la ciudad. Gestiona especialmente los más costosos y los de mayor envergadura. GESA hace así de intermediario, permitiendo la contratación, tanto de eventos como de personal, sin la debida vigilancia pública. Fijaros que en el último consejo, el director general de personal, un consejo que se hace a puertas cerradas, como todos los consejos de las empresas municipales, se nos hace llegar un informe en, lo que, en el que se dice que hay puestos en fraude de ley, contrataciones en fraude de ley y, por lo tanto, nulos de pleno derecho. Estamos hablando de tres altos directivos con un elevado sueldo, nombrados a dedo y, además, que no han pasado por ninguna fase de concurso ni concurso oposición. Pero es que, además, esto es solo un ejemplo de otras tantas irregularidades en la contratación del personal de GESA. Entendemos, exigimos al equipo de Gobierno que tome las decisiones oportunas para recuperar la transparencia y la legalidad a la gestión de personal. Entendemos así que tenemos que, que proteger lo, los recursos públicos de las malas prácticas políticas y garantizar la igualdad de acceso al empleo público a toda la ciudadanía. En este mismo sentido, de protección de los recursos públicos, eh, estamos tratando de trabajar, de avanzar respecto a la televisión municipal. Esta semana terminaron las comparecencias de Cristina García y el concejal Fuentes, los anteriores responsables de TG7. Eh, y hemos confirmado lo que venimos diciendo, es necesario llevar esta cuestión ante la justicia. Los informes son claros, eh, ha, ha habido al menos dos graves infracciones, eh, por una parte se han contratado a la empresa productora servicios fuera de contrato y fuera de presupuesto sin los controles eh, correspondientes y por otra parte eh, existía un sistema de pago de la publicidad eh, también sin pasar los, los controles se pagaba directamente de, la, de empresas municipales como Inagra o como Emasagra, se pagaba directamente a la productora. Eh, esto ha podido suponer una pérdida al ayuntamiento de cerca de un millón de euros y la responsabilidad política y de gestión del concejal Fuentes ha quedado clara, pero es necesario determinar la responsabilidad legal y esto excede la competencia de la comisión de control, es necesario llevarlo a la justicia, por eso insistimos al equipo de gobierno que no demore más esta cuestión y que en el plazo máximo de un mes lleve esta cuestión a la justicia para que se puedan dirimir las responsabilidades legales porque no puede ser que eh, de una eh, gestión irresponsable y tal vez ilegal, respondamos, tengamos que pagar todos. Y además, esto no puede lastrar ni el presente ni el futuro del Servicio de Televisión Municipal de Granada.